y serio ya eh, complacido ¿Verdad? que sí, Se no, no. puso a, no que el doctor que el y digo no Sergio lo que pasa es que el doctor tiene compromisos y por eso estuvo ausente el pasado viernes. Pero bienvenido doctor a contacto lo cual, diario. Lo cual lamenté porque me sentí que ese día que algo me hacía falta. ¿no? Ah claro, claro, de verdad claro, bueno, así, entonces, fuera de la ciudad. Esto se convierte en una costumbre en una necesidad de tener ese contacto con este público ah, ya es, de es. contacto diario así es. Profesor en el día de hoy pues usted eh, se ha trazado la meta de tocar este tema importantísimo. Claro, está en contacto, como siempre, con esos temas de corte internacional y por eso es exactamente en contacto con el mundo. Y es referirse a esta situación y es a la suspensión o a la anulación de la sentencia condenatoria del expresidente Lula da Silva en Brasil. Además de otros eh, temas también que vamos a tocar con usted aprovechar su presencia aquí en Contacto Diario. Sí, precisamente... Eh, antes de entrar en ese tema yo quiero hacerle una pregunta a ustedes o a cualquiera de nuestros televidentes aunque esto no es interactivo pero hace 15 días estuvimos analizando el secuestro de los dos camarógrafos dominicanos en Haití por parte de una banda de delincuentes y lo que yo quiero saber porque no lo he encontrado en ninguna parte ninguna información ¿cómo culminó la liberación de estos dos jóvenes dominicanos? es decir si se pagó algún rescate, la suma que se pagó, si lo entregaron voluntariamente, que si han apresado a alguien, yo sé si le entregaron los equipos que eran muy, son muy costosos. Yo sé que se podría argumentar de que se está en una fase de investigación y no se pueden arrojar más datos, pero señores, el hecho de haber mantenido no a la familia, al país, a la República Dominicana en vilo, sin saber saber cuál era la situación, cómo iba a culminar esto no es posible que hasta el momento no se haya dado ninguna información o tal vez yo no la he leído, no la he visto a, a, manera, a, a manera de respuesta doctor y a las preguntas que usted nos hace yo le puedo decir que cómo culminó cómo culminó bueno, él secuestrado en su casa con su familia eso es lo único que nosotros sabemos y podemos decir Sí. ¿No? Ellos <risa> hicieron una especie de, de, de rueda de prensa en YouTube. No hubo ningún tipo de investigación. No hubo un, un, una un, la, el, el, el, la policía el el eh, eh, público de la, la policía no admitieron. No admitieron ni nada. Parece sí. que eh, están así que en algunos videos de YouTube trataron de, de, de, de ridiculizar el, el, el tema y, y ponían a los, a los muchachos de que supuestamente hasta ...bebiendo en Haití, como si nada... Como ahora ahora doctor, usted como experto en esos temas internacionales, vamos a hacer una pregunta a usted. ¿Usted tiene conocimiento de cómo culminó, qué pasó en el cuerpo de la situación? Es que absoluta, no, se sabe absoluta, no se sabe absolutamente nada. Y lo que... ¿Sabe qué fue lo que más me llamó la atención? Que precisamente la puesta de libertad o liberación de estos dos jóvenes técnicos dominicanos, fue el mismo día que nosotros estuvimos haciendo los comentarios y yo dije, bueno, pues hablé de más porque se produjo el desenlace, sin embargo surgieron nuevos interrogantes precisamente por la forma en cómo se hizo, claro, para la familia la satisfacción es que ya regresaron sanos y salvos y como dice Sergio, se pusieron a circular en las redes, uh -huh. que las redes Descargan sí. pero condenan ¿eh? Sí, eh, y sí. se, se hacen bromas de todo tipo de acciones, aunque sean muy dolorosas. Entonces, yo decía: Pero no es posible que las autoridades hayan hecho mutis eh, al respecto y no hayan dicho esto Nada. es mía, ¿verdad? Eh, porque se trató ya de un asunto no nacional, ¿verdad? de carácter internacional. Y, y eso puede y eso puede sentar precedente, doctor, en, en, en la sociedad nuestra, en la ciudad dominicana. Claro que sí. Yo le decía a ustedes que un ex canciller ya fallecido me había comentado a mí que, la negoci que con los haitianos no se podía negociar, porque en la mañana te decían una cosa y en la tarde hacían otra. Y no pude concluir el comentario, porque en eso alguna pregunta me hicieron. Y es porque cuando el asunto de la veda que impusieron a, a, a las autoridades haitianas, a, la, a los salami, a los huevos, todas esas cuestiones, se reunieron en la mañana las autoridades de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio de ambos países y acordaron levantarlo. Pero en la tarde decidieron otra cosa. O sea que, que uno no sabe con quién está negociando. No. Por eso, la celebración que hizo el gobierno actual con la firma de un acuerdo en el Palacio Nacional con las autoridades haitianas, yo decía, no se froten las manos que estos son unos negociadores sumamente difíciles. ¿Por qué? Porque no sostienen la palabra. Pero bien, simplemente quería traer a colación eso, porque el, el, el país merece una respuesta. Si se pagó un rescate, el monto que se pagó, en qué circunstancias se entregaron, si fueron rescatados, liberados, entonces debe haber alguien preso, detenido, o, o siendo en, en investigación. Incluso acuérdense que se llegó a decir que se iba a hacer una especie de, de taca y taca, en el sentido de que aquí estaba apresado el ex alcalde de Puerto Príncipe, la principal ciudad del país, y otras personas más de nacionalidad haitiana, y lo que estaban pidiendo la, la que fueran extraditados para juzgarlo allá. Y ayer, ayer, un juez dominicano dictó medidas de coerción contra ese ex alcalde de tres meses de prisión, o sea, que tiene acusaciones de tráfico de armas, porque fueron detenidos en la frontera con dos armas de hueso calibre, o sea que realmente no estamos hablando de angelitos. Pero bien, simplemente quería que supieran nuestros amigos televidentes que nosotros siempre damos seguimiento a los temas, aunque aparentemente ya hayan culminado. Es más, fácil, es más fácil, doctor, para las autoridades permitir que se espume como muchas cosas en este país y se quedó, y, y venga el tiempo, pero más temprano que tarde, en algún momento de nuestras vidas saldrá a relucir, ¿qué pasó en ese caso que todavía está en la sombra? Eso, eso va a pasar lo sí. mismo como, como el técnico de Codeter y el fraude electoral, igualito. Doctor, sí. entonces, sí. De, de Haití, <risa> sí, de Haití nos trasladamos a Brasil. Cuéntenos sobre, a, esta, a Baila eh, eh, sobre esta anulación de la sentencia condenatoria al expresidente Lula da Silva en Brasil. Correcto. Esa fue una noticia que conmocionó no solamente a Brasil, sino al resto de los países de América Latina, no necesariamente con gobierno progresista o de izquierda, en sentido general. ¿Por qué? Porque el apresamiento sometimiento y condena de Lula da Silva eh, se hizo de una manera tan rigurosa que incluso no solamente fue condenado a siete años en primera instancia, sino que en la Corte de Apelación la pena se aumentó, porque somos abogados sabemos que por lo general o se ratifica o se le disminuye, pero agravar la situación, pues decíamos, bueno, en realidad tiene que haber habido prueba de... Determinante para ensañarse contra un expresidente de la República. Pero el juez Exxon Fachi eh, del Tribunal Supremo Federal de Brasil, en esta semana, anuló todas las sentencias condenatorias que habían contra eh, el expresidente Lula. Fueron sentencias dictadas en el Distrito, en el Decimotercer Tribunal Federal en en Curitiba del estado de Paraná más bonito y que fue, ese estado eh, ¿por qué, por qué fue, fue condenado? bueno en primer lugar por haber adquirido supuestamente bajo la modalidad de lavado de activos por eso se llama laojato eh, en portugués eh, haber adquirido un apartamento eh, eh, triplex en Guarujá de eh, y una hacienda en Atibaía, y también relacionado con la sede y donaciones del Instituto Lula. Ahora bien, ¿ustedes recuerdan que se filtró un audio de cuando el juez lo interrogaba a Lula, que decía, bueno, pero ese apartamento es suyo? No, yo no conozco, yo no, no tengo nada que ver. ¿Sí? O sea, sin ninguna prueba material, documental, un título, nada. Y le decía, pero cuando usted lo adquirió? Como es interrogatorio que hacían antes los fiscales para tratar de envolver al indiciado, al acusado, y, y él siempre lo negó, siempre dijo que todo fue un complot en contra de él para evitar que fuera candidato presidencial en las elecciones Siempre, pasadas. Lo, dij, siempre lo dijimos eso. Eh, doctor y para ir Mira, para ir dándole así como, eh, eh, excuseme que interrumpa serio, y de ahí a usted para ir ah, no, y decirle que decirle que la, el apartamento no es un apartamento como lo de la torre aquí acá en nabo que le entregaron a los políticos de aquí eh, que cuestan 2 y 3 millones de dólares no era un pan cualquiera como de los rieles lo que, que, que estaban hablando entonces, en serio no va jugando entonces, entonces, el de los rieles son <ríe> apartamentos de lujo no no pero para de el... lujo pero considerando el apartamento que yo vi que le entregaron a Lula pero, pero doctor, en ese sentido o sea, su, ahí, su opinión, ciertamente existió esa componenda para evitar eso de que Lula fuese el candidato no me quedo la ahí, Lula, viene, no. ahí viene la segunda parte que es lo más importante porque eso como que se me parece eh, doctor, al final vamos a hacer un símil, un parentesco a la justicia de Brasil con la nuestra en ese sentido esa es la tercera parte <risa> pero <risa> okay. vamos con <por> la segunda, <risa> okay, okay, vamos por la segunda. Eh, en realidad el juez Texón eh, Fachi eh, no fue que descargó a Lula da Silva, no declaró nula la sentencia porque fue juzgado en un tribunal no competente, lo que significa que pudiera ser juzgado en el tribunal que realmente le corresponda. Ahora bien, un, eh, un hacker brasileño llamado Walter del Gatti, conocido con su apodo como Bermelo, que significa en español Colorado eh, se puso a investigar y hackeó varias cuentas y filtró los chats de todas estas, chats privados de todas estas personas que él estaba investigando mucho propio en donde se demostró o se reveló que hubo un complot entre el propio juez Sergio Moro que lo estaba juzgando y los fiscales que estaban acusándolo, es decir a través de este chat Sergio Moro participaba también en la instrucción les dirigía a los fiscales esto es inconcebible en una justicia independiente es decir, el ministerio público acusa, el juez evalúa la prueba y lo juzga, lo condena, lo descarga no, no, el propósito de Sergio Moro era Meter tras la reja a Lula. Ahora, ¿con qué finalidad? De evitar que él fuera candidato a la presidencia. Doctor, escúcheme, yo, yo, yo creo, doctor, que estamos. Eh, pusimos el tema de Brasil, pero yo creo que es, es, estamos en el país. Estás hablando de no, de. no, no, mira, lo que pasa es que. Los políticos que latinoamericanos, los latinoamericanos nos, parecemos para, para, para nos parecemos todos. ¿Y con la tercera? Los políticos latinoamericanos nos parecemos todos. Todos nos parece. Pero, óyeme, este, este señor, eh, Walter Delgati, está ahora en prisión domiciliaria, duró siete meses preso por la operación Spoofing. Es decir, que se descubrió que estos hackeadores estaban haciendo estos hechos. Ahora bien, ¿qué pasó? Que un juez también de la Corte Suprema ordenó entregarle todos esos documentos, todos esos videos, a los, a los abogados de la defensa. ...de Lula... ...y no se lo entregaron... ...y después otro juez ratificó... ...y tuvieron la obligación de entregárselo... ...o sea que la defensa... ...si se llega a hacer otro juicio... ...si el Ministerio Público se atreve a imputar de nuevo Lula da Silva... ...van a quedar mal parados... ...porque se va a demostrar que todo fue... ...una componenda, un complot... ...para privar de su libertad a Lula... ...ahora bien... ...al declarar Lula esta sentencia... Lula recupera sus derechos políticos y puede ser candidato presidencial en las elecciones presidenciales que se van a celebrar en Brasil en el 2022. Y Lula es un líder no solamente en Brasil. ¿Y por qué es un líder? Porque siendo un líder obrero, llegó a ser presidente del de principal país de América Latina, y sacó de la pobreza a que es que lo, el único país que cumplió, que cumplió los retos del milenio exacto único? redujo la criminalidad y la delincuencia al mínimo, porque a pesar de ser obrero, a ser un hombre del pueblo él le metió la fuerza pública a las, a las, favelas, a las favelas que es donde, donde están los caldos de cultivo y los nidos de, de, de la delincuencia entonces eh, Lula si, si logra ser candidato y si él quiere, porque no lo ha manifestado todavía, pero él fácilmente pudiera ganar las elecciones, sobre todo por el descrédito en que se encuentra Jair Bolsonaro, imagínense ustedes, que a él lo liberaron un año y siete meses después, porque la Corte Suprema dijo que nadie podía estar bajo prisión mientras tuvieran recursos pendientes ¿no? o sea, hasta que no hubiese una sentencia definitiva entonces, eh, él visitó al Papa, al Papa Francisco, lo recibió, lo trató como un gran amigo, no obstante tener sobre sus hombros esas, esas condenas, ¿no? Pero ahora, ahora está totalmente liberado por el momento, y no dudo yo que se inventen otra cosa, la derecha brasileña, encabezada por Jair Bolsonaro, pero está muy mal parado, porque recuérdense que él nunca creyó en la pandemia del COVID-19 que se resistía a ponerse eh, la mascarilla como se resistió eh, sí. el Donald Trump, como se resistió eh, Manuel Andrés López Obrador Cayer. que los tres terminaron teniendo covid ¿eh? uh -huh. Oye, pero lo peor que no, solamente fueron, mismo, que no solamente fueron aliados en la pandemia. No, ¿tú? que han sido los pueblos que mayor, los pueblos con mayor cantidad de contagio, con mayor cantidad de muertes, con el peor manejo de la, de la pandemia en el país, en el mundo entero. Pero el es que ahora mismo, COVID, que eh, perdón, Brasil, que es el segundo país en mortalidad. Sí, oye, no hay un plan. No. Y seis gobernadores como ya es Estados Unidos brasileño, de la zona, es un país con un sistema federal, no se atrevieron a implementar medidas para no eh, eh, para no contradecir a Lula, pero están colapsando los hospitales, no dan abasto ahora mismo, entonces el país tiene que estar arrepentido de haber votado por Bolsonaro y Ay. obviamente que el resultado de las elecciones sin Lula se lanza como candidato presidencial, ya de antemano pudiéramos predecir qué va a suceder. Mira, Lister, yo Ahora, estuve, bien. Yo estuve pero, en Brasil en la, en la final de la campaña y ya cuando ya estaba estaban eh, eh, dando el resultado y que Bolsonaro iba, iba a ser el, el presidente. ¿Seré le fue asesorando, y, y No, no, no. Eh, en, un, en un congreso yo andaba. Y yo Señora, pero, ha, hablaba señor, con algunos brasileños y, y lo que lo, lo lo que decían era no, no, como que como decimos nosotros no decían ellos nos embromamos porque ese es eh, como un nazi que es un tipo que no entiende un tipo eh, un retrasado me decían, no ese tipo es retrasado esa era la palabra que utilizaban y y, y, y y para complementar lo que usted dijo de Lula Lula en la primera sentencia estando preso eh, ahí estaban cerca de las elecciones, estaba por encima de, lo, de lo, todos los candidatos, estando preso, okay. estaba por encima de la popularidad, era el candidato Gracias. idóneo para ganar. Pero resulta Gracias. que le pusieron le hicieron una jugada de Jaque Mate, haciendo que la presidenta de ese momento <risa> renuncie por corrupción, que fue la, la que era su mano derecha, que ella había que él la había puesto en la presidencia. Entonces, eso Dime fue lo que Rusell. le dio el golpe de gracia a él, para que lo siguieran condenando. Sí no sé, sí, así mismo, pero óigame si fue tanto el escarnio contra Lula, que estando privado de libertad, falleció la esposa, y, y a pesar de la enfermedad que ella tenía, eh, mortal obviamente, eh, una concausa, como dicen ustedes los médicos también, fue el sufrimiento de ver a su esposo preso y ni siquiera le permitieron ir al, al al entierro, no sé si fue de ella o de un hijo. Ahora tengo la confusión ahí. O sea que se hizo de todo con él. Ahora bien, ahora bien, eh, Sergio Moro, el que era juez, renunció en el 2019 como juez y ahí Bolsonaro lo recompensó nombrándolo ministro de justicia. Pero después él renunció como ministro de justicia y enfrentó a Bolsonaro. Sí, fíjate tú cómo son las cosas diabólicas, ¿eh? Ahora, ¿Política? la tercera pregunta, que ya veo que está nervioso mi amigo Víctor, porque Víctor le, está haciendo, le están haciendo señales. Va <risa> a <risa> que hay un tipo irreconocible aquí haciéndole señales a uno. con una vez con sí, usted, sí, Parece, gay, doctor, sí, sí, doctor, parece sí. a Carlos Peña, sí. sí, sí, sí. Adelante. La, ter la tercera pregunta que me hiciste, eh, Víctor, eh, fíjate, hay muchos ejemplos en América Latina. <risa> Por ejemplo, Keiko Ujimori. Ahí eh, sí hay. En Perú, los fiscales ac acaban de pedir 30 años contra ella. Y aparentemente hay pruebas, ¿no? Y pero y el caso de Guatemala, Otto Pérez Molina, está preso hace como 5 años. Eh, claro, ahí aparentemente. Pero ahí, vez, en esos países hay presos, preso, ¿no? en esos países hay presos, y aquí no. Rosana Valdetti la, está, la están pidiendo Estados Unidos. Por, por, óyeme, por tráfico de droga una vicepresidenta pero está el caso también de, de, de Panamá Martinelli pero Martinelli fue por intervenciones telefónicas que eso es un delito muy grave y por eso concedieron los Estados Unidos la extradición y aunque fue descargado está siendo ahora sometido por otros delitos de corrupción el caso de Colombia el expresidente Álvaro Uribe Álvaro. ¿Verdad? Porque manipuló testigos en un caso y la República Dominicana. fíjate <risa> yo que fui Ministerio Público, tiene un año y que con, fui el, con director, el director, el director de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción. No fue el, el primero, no fue, no, no, sí fue digamos, el primero eh, de esa de esa La función. procuraduría especializada de, de persecución de de la corrupción. Eh, yo me imagino que ellos con la experiencia que hemos tenido previamente mire, para un juez condenar a alguien por corrupción tú no le puedes llevar una prueba tú tienes que llevarle un camión cargado de pruebas no, no, porque la mayoría de los jueces en nuestro país, no todos la mayoría de los jueces en nuestro país tienen temor de contrariar al poder ejecutivo eso es verdad entonces, entonces se producen los vaivenes de la política y yo espero que haya pruebas suficientes en la operación Pulpo en el otro caso, eh, para que esa persona pues sean juzgadas, eh, eh, respetando todo el procedimiento de la ley, y si son culpables que sean condenados, que el pueblo está hastiado de corrupción. El problema es que es un elemento que se utiliza siempre en la campaña para tratar de invalidar al otro. Eso Doctor, es cuando hacíamos el... Podemos hacer el símil, la comparación, ¿verdad?, de esos países con el nuestro, esta es la diferencia, que en otros países hay, hay presidente, ex presidente y funcionarios de alto nivel... Tras las rejas y nosotros pues tenemos, si, eh, nos, han, tenemos... Países que, tienen que han tenido sí. ex -presidentes, que hasta se han suicidado en eso, una celda. eso es una muestra, doctor, de sí. la honestidad con que nuestros políticos han administrado sí, las cosas sí, públicas sí, en la República sí, Dominicana. Sí. ¿verdad? No es que la, no es que la justicia <risa> es mala, que no, los políticos no, son buenos, sí, doctor. Sí, sí. Usted, <risa> Ustedes se recuerdan de un ex procurador general de la República que decía... No desesperéis, que ah, eso va. Ah, sí. <risa> <risa> Doctor, muchas gracias. Gracias de verdad una vez más por compartir con nosotros en este segmento de contacto. <coughs> ...con el mundo. Esos temas de corte internacional... ...no fue para el conocer... Con ...así es, así que doctor... ...gracias y el próximo viernes nos vamos a reencontrar de nuevo... ...en otro segmento en contacto con el mundo. Gracias por estar o con nosotros. Ya nos no vacunamos, ya, ya no vacunamos, ya nos ya. vacunamos, puede venir. Gracias y gracias, así es. Yo también, yo también. <ríe> la anulación bueno, de la... Mira, no, ...porque ese tema... <ríe> sí, sí, sí, <ríe> ...hay es eh, Correcto, la anulación de la sentencia condenatoria Lula... ...y otros temas de corte internacional fue...